Te saludo desde el canal de YouTube, estamos aquí trabajando ya en ejercicios que no habíamos desarrollado a lo largo de este periodo, una pausa por cuestiones de tiempo y saturación de horarios, pero te saludo desde el Tecnológico Monterrey en Puebla, como siempre brindándote información que esperamos sea de tu utilidad, el día de hoy vamos a hacer este ensamble de piezas, para ello te voy decir, eh, pues vamos a ir trabajando cada una de las piezas, particularmente vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, eh, cinco, seis piezas, las demás las vamos a tratar de importar de la biblioteca de partes, entonces esto es lo que vamos a realizar, vamos a apurarnos, te pido por favor que le des print screen a la pantalla y que ya que tengamos esta impresión de pantalla, pues podamos continuar con el trabajo, voy a dejar de compartir esa pantalla, para hacer una pausa voy a eh, eh, hacer bloques de dos o tres piezas para no eh, llevarnos tanto tiempo. Sin embargo, eh, podría yo este, irte dando. Entonces, vamos a hacer el modelado de la pieza 1, modelado de la pieza 2, modelado de la pieza 3, 4. Todas estas piezas de ejes las vamos a hacer en una sola y la pieza base. Esas son las piezas que vamos a modelar. Entonces, vámonos. Stop eh, Shirt Y empezamos a compartir la pantalla De Solidworks Y con lo mismo empezamos Con un nuevo archivo eh, Los archivos están en ensamble est, Perdón, están en milímetros Entonces trabajaremos nuestro Opción en milímetros Con todo gusto Entonces eh, De la manera que te dije vamos a trabajar Con una extruir revolución saliente A partir del plano alzado eh, vamos a dibujar una línea constructiva en el centro de acuerdo ya que tenemos la línea constructiva del centro vamos a empezar a dibujar un bosquejo ese bosquejo va a ser y si gusta también vamos a hacer una línea constructiva de lado para que de aquí construyamos la mitad la mitad de mi eh, elemento, con una especie de mitad de i, algo así como lo que estás viendo en pantalla y a partir de aquí le damos cota inteligente, nos dice que el diámetro de aquí para acá es 20, entonces Siempre saca hacia abajo la, la cota para que podamos tener una distancia diametral. 20. Luego el agujero. El agujero... Ah, oh caray. Oh ah, yeah, ya. El agujero tiene de diámetro 12. Entonces tengan cuidado. Este es 12. Vamos a editarlo y son 12 diametralmente. Esta otra son 20, ahora sí. 20. Ah, posteriormente a ello, el diámetro de afuera es 44. Este de aquí que tenemos es 44. Y este mide 40. Fíjate cómo vamos ordenando ahí la, las mediciones. Este anchito que tiene aquí. Si ¿sí es 4, sí, sí. Ahí dice que es 4. Diámetro 40. Ok. Esto mide 6. 6. Sobre aquí vamos a quitar ese, a esta línea mide 3 3 la longitud de esta distancia de aquí para acá me está diciendo que tiene de longitud 26 luego entonces acá le vamos a meter 13 porque estamos a la mitad, si ¿sí lo recuerdas, entonces le ponemos 13 milímetros, y la longitud del cubo interno, me dice que es 22, entonces, ojo, esta distancia de aquí, para acá, aunque yo lo había pensado, como una distancia, eh, diferente, es 11, 11, diámetro 20, y diámetro 12, Sí, está bien, está ya correcta. Y ya tenemos aquí las bases para poder entonces hacer un, crear simetría de entidades. Y con la simetría de entidades nosotros podemos ya este seleccionar los elementos de simetría de entidades con respecto a una ventana rápida de, con un clic sostenido con respecto a la línea base. Ya tenemos la simetría. Eh, nos podemos salir del bosquejo ya, y revolucionar nuestra polea correspondiente, nos está pidiendo que seleccionemos el eje, este es el eje de revolución, seleccionamos, eh, editamos material de una vez, y le ponemos que sea un acero de, eh, al carbón no aleado, no le damos más características más que esas, y ya tenemos nuestro primer elemento. Si gustan, lo guardamos. Guardar como. Voy a generar una carpetita. En el escritorio. Donde diga carpeta de eh, piezas. eso es Para ensamble. De polea. Y ya le ponemos acá. Este... Pieza 1. Esta fue mi pieza 1. Y la guardamos acá. Abrimos un nuevo archivo. Este ya lo guardo. Ya lo tengo listo para el ensamble. Si quieren lo guardamos. Y abrimos una nueva pieza en milímetros. Y de una vez nos seguimos con eh, el, la siguiente. Eh, pieza, ¿no? en este caso la siguiente pieza si gustan ustedes, yo lo que voy a hacer es una rectángulo sobre el, el punto base eh, esta base mide 26 26 lo estoy leyendo de la pieza base principal porque los datos de la pieza real no, no me aparecen con, con respecto a tal pero acá le voy a poner 56 y ya tenemos aquí eh, de alguna manera lo que mide el, el rectángulo ahora de ancho mide 8 milímetros simplemente le pongo ahí eh, 8 milímetros 8 milímetros Construyo la cara de el extruir sobre esta cara, ponemos control 8, ya lo tengo de frente, construyo un bosquejo que vaya de esta esquinita, clic a esta esquina, línea inclinada, botón derecho cambiar a arco, el arco lo saco en esta dirección y cierro con una línea mi bosquejo ¿No? ahí lo tenemos ya el radio es de 17 de este 17 la altura es raro pero me está dando una altura de 45 con respecto a una tangente entonces sacamos una línea que vaya de aquí para acá y esa cota es la que me está dando es muy raro que te lo hagan así las tangencias pero bueno vamos a ponerla ahí eh, 45 les parece ya que tenemos ahí los 45 de este lado no tenemos tangencia entonces tenemos que cuidar que esta línea sea tangente a este, a este arco y ya automáticamente se restringen todos los demás grados de libertad, si gustan de una vez podemos poner aquí el barrenito que está concéntrico y que tiene diámetro 8, es un agujerito, lo podemos poner por acá, diámetro 8, y ya que está lista, simplemente nos salimos y exp explotamos otra vez la cantidad de 8 milímetros, en sentido opuesto. Si cambiamos la dirección. Cambiamos dirección. Ponemos la pieza. Nos vamos a un asistente de taladro. El taladro. Ah bueno ahí dice. Que son tornillos. Tornillos. Eh, M5. Entonces pues vamos a ponerle, ¿no? Entonces, tornillos pasados. No en ANSI Inch, sino en ISO. Si gustan ponerle que es M5, pues le podemos poner que es M5. Aquí nos ya nos marca una y nos dice que es por todo, ¿no? Entonces lo ponemos por todo. Sobre esta cara. Y pues metemos acá el primero y aquí el segundo. Este dibujo que les compartí no tiene marcadas las las distancias correspondientes, ni siquiera en el, ah no, sí, ahí está, en, el, en la base sí las tiene marcadas, entonces, eh, va a estar, eh, una vez que tengamos la base... Eh, vamos a ver, 26 menos 64, déjame ver si puedo hacer las cuentas, y si no, podemos dejar eso para acomodarlos después, vamos a ver, 26 menos 50 y 64 son 38, 38 ok, denme chance son, no me has bien dicho si son 26 de un lado menos 32 es si igual a 6 entonces ya creo que ya tengo el dato correspondiente y es que estas listas estos dos, los renitos, a ver si es cierto que no me equivoco y si me equivoco los modificamos después, no se preocupen. Cuando ya tengamos el diseño de la base, cuando ya tengamos el diseño de la base lo podemos modificar. Este otro también lo ponemos a 8. Con respecto de la orilla. Y la distancia que van a tener entre ellos, que no la veo marcada tampoco por aquí, a ver... Mm, ya. La distancia entre ellos es 40. 40. 40 ahí estábamos ya tenemos aquí la distancia de 40 y esto mide 56 entonces son 16 entonces tenemos 40 aquí ya le damos J inteligente le ponemos aquí 8 y todo parece indicar que ya tengo, este también tengan cuidado porque no son 6, sino un yo son 8 son 8 también un errorcillo por ahí y le damos a aceptar y ya tenemos a continuación nuestra segunda pieza nuestro segundo elemento que eh, está considerado aquí, entonces simplemente editar material, acero al carbono oleado y guardamos nuestra segunda pieza. Le ponemos guardar como, le ponemos segunda pieza, pieza número 2, y ya tenemos dos piezas en este video. Voy a hacer... Vamos a seguir con el ejercicio y vamos a tratar de integrar todo lo que se pueda en, esta, en este solo video. Y entonces aquí les vamos a meter una tercera eh, pieza en particular. Entonces vámonos a un nuevo archivo, pieza y vamos a hacer eh, la pieza... Eh, el eje que tenemos aquí, ¿no? Y entonces le ponemos extruir, le podemos poner un cilindro, ese cilindro le vamos a poner de diámetro 8, diámetro 8, extruir 60 milímetros, los chaflanes no vienen marcados pero está chaflanado entonces lo vamos a poner ahí el chaflán entonces aquí me de 60 milímetros en plano medio por favor plano medio 60 milímetros le damos a aceptar tenemos ya aquí nuestro nuestro eh, eje, achaflanamos de un lado, redondeo, chaflán, voy a tomar la nota, dice redondeos no acotados 2 milímetros, entonces el chaflán le voy a poner 2 milímetros, les parece, entonces le pongo 2 milímetros y le doy a aceptar, uy, se me quedó muy grandote, ah, sí, le vamos a poner un milímetro, porque no está marcado el achaflanado, eh, entonces yo le pongo un milímetro y ya se me hizo grande, pero bueno le ponemos el chaflán de un milímetro le pongo simetría de entidades eh, seleccionamos el plano de simetría que en este caso es el plano alzado el chaflán es el que voy a hacer como espejo algo me está marcando ahí raro, entonces a ver vamos a ver, qué es lo que está pasando selecciono Este, este de lado, 45, y ahí está, no sé por qué, de simetría no me lo quiso, ah, porque seguramente no estaba dado de alta lo de geometría de referencia, no, no lo observé en esta ocasión, pero aquí ya tenemos nuestro eh, objeto, la siguiente parte es hacer nuestros canales aquí, nuestros eh, cortes revolucionados en el plano, pues planta si quieren, le ponemos control 8 al plano planta. Está bien, no pasa nada. Y croquis. Entonces el croquis lo vamos a hacer aquí. A ver, esta es mi ranura. Y la ranura la vamos a meter de... Eh, un cambio de diámetro de un milímetro por un milímetro. Entonces, ojo, aquí le ponemos un milímetro... 1.5 si quieren por 1.5 ah bueno acá dicen que son iguales entonces me falta simplemente observen me falta alinear este con respecto a ese lo hacemos colinear y le ponemos una distancia de aquí para acá que no está marcada en mi eje y entonces yo lo voy a poner que son 4 milímetros no olvidemos hacer el eje de revolución a partir del cual vamos a cortar la, la pieza eh, y se me está haciendo muy grande, ahí está ya lo tenemos, entonces ya que lo tenemos ahí, simplemente nos salimos y cortamos. Y observen ya cómo quedó ahí el canal correspondiente. Nos vamos del otro lado y hacemos la misma operación: simetría, cara simétrica, pues la que está a la mitad, ¿no? ¿Cuál es? El plano alzado corte de revolución, matriz de geometría o vista, y, a ver, vamos a ver, y ahí ya me lo hizo, observen. y aquí tengo mi eje, mi eje, déjenme nada más checar medidas, 60 milímetros, chaflanes y todo lo demás al corriente, entonces le ponemos pieza número 3, pieza 3. Continuamos trabajando con la pieza número 4. La pieza número 4 va a ser un buje. Ese buje lo vamos a hacer rápidamente. Sobre este mismo video. Y creo que hasta ahí vamos a dejar para hacer la pieza base en el video siguiente, junto con el ensamble, junto con el ensamble. Vamos a ver, si nos da tiempo de una vez, es más, de una vez vamos a construir la base, lo voy a hacer sobre el plano planta, voy a tirar unas líneas constructivas, las voy a hacer de longitud infinita, la voy a tirar hacia este lado, y la siguiente la voy a tirar hacia este lado ¿vale? y entonces lo que voy a tratar de hacer rápidamente es ayudarte a construir nada más simétricamente una parte de la pieza entonces esa parte de la pieza la voy a poner aquí, observa después la voy a hacer un poquito para acá Después la voy a meter así. Después voy a hacer algo hacia acá. Pues le voy a poner cambiar a arco. El arco lo voy a meter así este lado. Ahí. Y creo que ya con eso tendría yo la posibilidad de empezar a dimensionar. ¿No? Las características. Como este ojo ahí tengo que tener cuidado porque este punto va conectado con la línea constructiva entonces eh, lo, lo hacemos coincidente la otra cuestión es la distancia de aquí para acá es eh, la mitad de 80 o sea 40 40 ¿de acuerdo? la otra distancia es de uh, esta de aquí esta línea mide uh, si mide 40 esta va a medir 20 pero tengan cuidado no es con respecto a la si no es esta exactamente esta línea va a medir 20 ¿de acuerdo? esto se movió un poco mmm, con toda confianza agarren select y muévela un poco más para acá igual esta otra, si por ejemplo aquí ya les estorba esto recórtenlo ahorita para que les quede la forma correspondiente mm, muy bien esto mide, esto mide 40 de aquí para acá pero vamos a hacerle el redondeo de una vez, ¿les parece? el redondeo en esta esquina ¿sabes qué? el redondeo en esta esquina es de, de radio 10 y le ponemos 10 y ahora sí, le ponemos la cota en la distancia entre cota, cota, cota, cota entre este punto y esta línea son 40 40 milímetros Y, vámonos ahora a decir que del centro de la ranura a la orilla, del centro de la ranura a la orilla, tenemos 22 milímetros, 22 milímetros. Observen ustedes, ya tenemos ahí los 22 milímetros, vuelvo a recortar porque esto me está poniendo complicada la cosa ya le pongo aquí cota inteligente y a este le pongo el valor correspondiente 6 de radio 6 de radio y hago otra cosa select y selecciono el centro es coincidente con la orilla Y ya vamos teniendo las restricciones correspondientes. Solo nos falta una restricción. Que es el ángulo que se conforma entre esta línea y esta línea. Ojo. Líneas, no el punto. Eso es lo que a mí me, me cuestionó el software ahorita. ¿no? A ver, es entre esta línea y esta línea. Y ese ángulo... lo está poniendo de Espérame, no es cierto déjenme corregir se supone que aquí tendría yo que ser vamos a hacer la línea constructiva nada más por referencia una línea constructiva. Lo voy a poner acá. Si esto está 22. Ok, ya. Perdónenme por estar haciendo... ...demás cosas, pero ahí está. Ahí está la línea constructiva. Por la referencia de cota que me está marcando. Aquí es 40. 40 no me interesa el, el ancho pero sí me interesa este ángulo y ese ángulo me lo está marcando como 60 por eso lo hice todas estas modificaciones ¿no? Entonces ya tengo mi cuarta parte de mi pieza y entonces empiezo a hacer una simetría de entidades ¿no? abro mi simetría con respecto a, este, a esta orilla, con respecto a este eje. ¿sí? Le doy a aceptar. Y luego abro otra simetría de entidades de esta con respecto a la línea de abajo. ¿no? Y le doy a aceptar y automáticamente ya me generé eh, la base la base como tal que déjenme ver si estoy dentro de las medidas 80 está perfecto entonces no tengo problema ya está construida, le damos a aceptar y le damos un espesor de 12 milímetros 12 milímetros que le damos a aceptar y observen ya prácticamente tenemos la base hacemos un croquis sobre esta cara el croquis va a ser un rectángulo que va a tener este punto a este punto a este punto de referencia Tengo mis dudas de que esto a ver. Tiene que ser 40. Ahí está, sí sí está bien. Parecía yo que no lo lo tenía. Ay. Creo que lo estoy poniendo un po, poco mal. Si, mide 56. Y de una vez lo voy a hacer. Y ahorita corrijo la medida porque 56 por 26 por 26. Y el alineamiento es punto medio de este con este es vertical le das a aceptar y ojo esta cota ya observen esta medida me las está moviendo, si ¿sí se dan cuenta esta lo voy a hacer lo voy a hacer vertical y voy a unirla y voy a recortar esta esa es la medida real que tenemos entonces voy a dejar ahí mi mi bosquejo y no lo voy a meter todavía a modelar porque voy a tener que editar el, el, la saliente y corregirle esta medida que no son 20 y 20 son 56 o sea son 56 entre 2 a 20 50, a 27 a 28 a 28 entonces yo tenía un pequeño error ahí a 28 Observe. ya lo corrijo y le doy a aceptar se corrigió arriba, pero no se corrigió abajo. Creo que ya está. Ahí ya quedó listo. Bueno, vamos a ver. Control 8. Están alineados. No, se tardó, pero lo corrigió. Y ahora sí ya quedó ahí mi rectángulo el rectángulo correspondiente simplemente le pongo ahora extruir, corte seleccionamos el corte le ponemos que tiene un espesor de corte no viene marcado el espesor así ah, 3 milímetros 3 mil, muy escondido pero sí viene marcado ahí está hacemos otra vez simetría y nos vamos al plano que esté a la mitad, que es el plano alzado, y le damos a aceptar. Y ya tiene las dos partes de la base. Nos faltan solamente poner los barrenos. Ponemos asistente de taladro si quieres. El taladro es el mismo, M5. Sobre esta cara, posicionas sobre esta cara, posicionas este y posicionas este barreno. Le pones control 8 y ya le damos aquí el valor. 8 milímetros. 8 milímetros con respecto a esta orilla. y generamos la distancia que hay entre estos dos barrenos que es 40 y alineamos ¿no? el centro de este con respecto al centro de este están alineados horizontalmente y sin duda ya aparecen con sin restricciones los meto por acá ahí está eh, los orificios colocados y hago un espejo del otro lado simetría D con el plano no ese no es el plano, ten cuidado es el plano alzado y las simetrías de los barrenos. Le ponemos a editar material acero al carbono y ya tenemos la base, la base de la pieza. Entonces hasta aquí la dejamos por el momento. Me falta nada más hacer el buje. Lo voy a tener que hacer en otro video. Subo la opción del buje y luego ensamblamos el producto. Bueno, vamos a hacerlo. Está un poco largo el video. Me vas a disculpar. Vamos a hacer un, una nueva pieza. Para que todas queden concentradas. Sobre el mismo ejercicio. Y eh, vamos a ponerlas. Vamos a ponerlas aquí. Le ponemos extruir. No es cierto. Le ponemos no, no quiero extruir ahora. Quiero un sólido de revolución. Sobre esta cara y le ponemos acá. Ya que estamos ahí, simplemente acá hacemos una línea constructiva. Y aquí le damos el valor diámetro 14. diámetro 12 y ah, ya la vi un problemita aquí lo voy a desconectar de aquí algo que no había yo visto eso es Mi línea constructiva la pongo acá. Y la distancia de esta línea de este de aquí. Ojo, ojo, esta es Esta sí. es una línea horizontal. Esta la borro. Sí. Y ahora sí ya perdónenme ustedes, primero va esta que tiene 4 milímetros aquí luego va esta que tiene eh, 6 milímetros y luego va esta que tiene 7 milímetros esto mide de longitud esto mide de longitud 3 y esto mide de longitud 22 y le vamos a aceptar Aceptar, asignamos material, acero al carbón aleado, y lo guardamos, y nos vemos en el siguiente video para hacer el ensamble, estamos ahorita en contacto para realizar este ensamble, nos vemos en la próxima, un saludo.